Se recupera con normalidad la maestra Isabel Martínez, víctima de asalto la pasada semana, cuando se desplazaba desde su puesto de trabajo, agredida por Mildred Sánchez y José Manuel Candelario, este último prófugo. Luego de que intentaron despojarla de sus pertenencias. En el marco de las declaraciones, esta exige justicia. Que haga justicia, nada más. La jovencita que está identificada de la que era ella. Sí, claro, claro. Sí. con un hombre, no sé quién. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó? Eso? Yo ¿Te recuerdo. Yo recuerdo que me agarraron ahí, así, la mano de por aquí, por este lado, y me traían nada más. Y ahí ya yo estaba bañada en sangre y de todo, no veía nada. Para el centro médico, a consulta.